Bueno, La historia de la biblioteca Hola gente ¿cómo están Soy Yo Soy y estamos aquí en un nuevo video Para el canal Esto será muy distinto No voy a mostrar nada solo está acá la pantalla y mi cara o quizá bueno lo edite pero imágenes nomás, porque voy a hablar seriamente ya sabemos eh, se anunció que, y lo super el momento no que Tommy 11 el mejor youtuber del año el mejor YouTuber, de este, el mejor youtuber de la historia mejor dicho ha fallecido ya sabíamos que tenía el la enfermedad tenía un cáncer cerebral que Obviamente tenía, no tenía mucho tiempo de vida. Así que yo acá en este video, bueno, eh, apoyo a sus padres, a sus familiares, ¿no? que los pueblos estar eh, pasando un duro momento eh, en Vía de mi pesa, mi bueno. Que bueno, fue se fue un, un gran una gran persona, un, eh, un niño feliz y alegre, haciendo lo que realmente le gusta tener tener su propio canal de YouTube y divertirse que es lo que él que ya se hacía videos hablaba y hacía lo suyo eso lo lo que es YouTube y no, no sé me me sentí conmovedor me conmoví mejor dicho por su historia no y y yo me suscribí al canal y vi su video y lo reaccioné acá tienen el video no yo eh, eh, a, a, a Tommy11 no lo conozco, obviamente No tuve, no tuvimos mucho nadie la oportunidad de conocerlo ¿no? Porque bueno, ya sabíamos que tenía poco tiempo ¿no? Pero se veía que era un niño muy, muy bueno, muy inocente todo eso ¿no? Que bueno, todo el mundo obviamente se la apoyó Y bueno, ojalá que este canal llegue al, a los 10 millones A los 100 millones también, porque se es el el pib este pero bueno yo creo que ya eh, en ese video. vídeo hablamos de lo positivo porque yo bueno capaz comenté ahí pero sabía aparte que había canales que se estaban haciendo pasar por él Tommy 11 es un chico que se viralizó porque tiene una enfermedad y quiere cumplir su sueño de llegar a un millón de suscriptores. El tema es que cuando una persona se vuelve viral, son rápidamente buscadas por todas las redes sociales por mucha gente, y muchos saben de esto y se aprovechan rápidamente para querer robar seguidores, haciéndose pasar por esta persona. Y es justamente lo que está pasando ahora, una cuenta ya robó más de 75.000 suscriptores. ...y estafas, ¿no? En páginas de Facebook, donando dinero, gente muy mala leche y podrida en este mundo. Sí, hay en todas partes, cualquier cosa buena puede haber, viste por no. los 9 millones puede haber un mil o 10 no sé, mil, mil, lamentablemente, de gente demasiado podrida y asquerosa. Así de claro quiero ser, podrías asquerosa gente de mierda, que no debía existir, pero este es el más grande basura de internet. No voy a mostrar nada de este espécimen. Todo, todo el mundo ya habló de esto, está en todos lados. Shalom, y esta porquería de ser humano. No hay otra forma de decirlo, es una basura. Lo putié mentalmente cuando vi este espécimen. ya sabía, ya. No quería hablar, no qu quería ignorar su existencia. Me parece asqueroso. O sea... ¡Mirad qué bueno soy! ¡Vamos a ayudar a este niño pequeño que quiere ser youtuber! No voy a gritar tanto, pues eso, realmente me, me agarró cólera, ¿eh? este es un verdadero muestro, capaz de no, pero así mínimo nomás, no por cobardía, es que yo no quiero ver su cara, no quiero editar a esta mierda de ser humano, porque tengo que editar este video, ¿no? porque no quiero tener basura como esta en mi canal que bueno en mi canal no bueno a todo tome 11 oh, hoy capaz me expreso muy mal de irse para dar no sé no a tommy 11 que descanse en paz y que pudo eh, cumplir su sueño y la gente de ese me apoyó me muy como se llama empatía a algunos que gente que no quiera entender que son poco nomás pero aparecen entre las sombras entre las cloacas perdón por hablar así pero bueno capaz no soy tan duro no sé cómo lo va a interpretar ustedes porque no sé si me expresé así alguna vez pero no quiero ver nada ya vi no voy a reaccionar nada a esta porquería porquería una cosa es hacerlo como negro ¿Pero en qué momento lo vas a decir? ¡Ah! Ahora puedo decir que el canal de Tommy está muerto, ¿verdad? ¡Ya no va a subir nada! Así que la gente que dice que Tommy es mejor están, al están alabando a un muerto a un canal muerto Ahora puedo poner en su empatía necrofilia ¡Ahí lo tenés al pelotudo! El Chelos es ese, es ese tipo de personas que tanto anime y hentai le ha, le ha podrido el cerebro, güey. Se, se lo ha dejado putrefacto, güey. Y hace que vea el mundo de una manera diferente, güey. Y el perfil de chelos es bastante común entre esa gente que consume mucho anime, wey. Mucho anime. No sé por qué. Da para estudio, güey, este, psicológico. Pero de tanto anime ven el mundo diferente y, y, su y, su y sus mentes carburan diferente, güey burlarte del fallecimiento de un niño que tenía cáncer cerebral no tiene nombre, digo... nadie con algo de IQ en el cerebro, alguien con neuronas diría eso que capaz lo voy a mostrar lamentablemente no quiero mostrar nada de este ser, ignorarlo completamente que se hunda, que sea olvidado, porque esta clase de gente solo quiere visibilidad. Mala aunque sean mala o buena, solo eso. No quiero darle ni mi tiempo en darle ni saber que existe este canal. Esta persona es demasiado mala leche. No quiere, no quiere entender nada. Si pide disculpa es mentira, se renota. Se renota y sin ganas. Este debería pedir disculpas a su familia, pero no lo va a hacer una mierda. Yo no estoy a... diciendo que la vayan a insultar y nada, porque ya la misma internet lo hizo. Digo, si quieren, háganlo. Pero yo ya no, no lo puteo, y nada, porque ya todo el mundo... Eh tiras mierda y la mierda te devuelve es así la gente no se iba a quedar callada está dado ya sabía es un tremendo tarado pelotudo todo eso no ya había hecho cosas muy malas es decir compartió imágenes no por de, de fan a Freddy cuando llegó a los 80miso quitó todo se burló o insultó a la gente tarado, roba videos con sus acciones de polonga acciones de mierda yo hago reacciones, pero a mi, mi punto de vista, quiero entretenerlo. quizás no sea igual, lamentablemente. Bueno, quizá yo me llevé demasiado por las reacciones. Pero le digo, hacer reacciones yo, a veces, no quiero tener tanto de eso en mi canal. Digo, no sé si está bien o mal hacer reacciones. Bueno, no sé. A veces me pongo mal. <ríe> que Yo quiero poner mi estilo y por lo menos hacerte eh, reír o algo. No sé, igual no me tomo muy en serio haciendo videos, pero si alguien me quiere criticar de algo que hice mal, no lo voy a insultar. No, acepto y quizás mejore. Quiero mejorar. Eh, eso lo que puedo decir de mí, si ven que pues dicen que no, yo también hago, re sí, hago reacciones. ¿Y qué? Pero yo por lo menos intento dar buena vibra al menos, o lo intento. Que bueno... Eh, fue porque me busqué por hacer acciones bueno porque es un poco más sencillo no que me da tiempo es que estoy muy ocupado vale, este no este, este, este, este trabaja ni estudios realmente pero bueno. yo trabajo y estudio y bueno quise hacer vídeo así más fácil aunque ¿no? no quiero tener mucha eh, no quiero hacer que todo mi canal sea de acciones no también quiero hablar de películas y hacer gameplays no que tengo gameplays grabados solo que falta editarlo mucho no que lo quiero subir ya y que tener con yo creo que tener, tener contenido variado en el canal pero este relaciones son muy falsas no, no cae bien no no da gracia y no sé y bueno lo peor que se graban borrando comentarios de sus haters que son gente que dice lo que realmente piensa de este que es una basura trato de hablar bien para no quedar tan amargo, no ver, no sé, porque Youtube me lo puede borrar si puteo tanto. Porque cuando se burló de esto, yo yo yo pegué yo quería pegar el grito en el cielo. iba yo con este que llevo a romper la pared, ¿eh? no sé. Es dejante la bronca que haya gente así de tan demasiada mala leche. Podrida. Este ser humano está, este ser inhumano está realmente recontra más de la cabeza. Volarse de la muerte, volarse de la enfermedad. excusándose él y sus putos seguidores de que son humor negro. Humor negro el que no señala a alguien. Siempre señala a Tommy 11. Si haces un humor negro, es el que no afecte a nadie. O que no hablas de lo remitente de alguien diciéndole que tal fulano tiene esto ¿qué mierda este es un negro? vos enfermo y dice que voy a hacer un video de Tommy Onze cuando este se recuelga de, de esto porque le trae visibilidad lo que quiere este miserable es tener visibilidad nada más le chupa un huevo la... La opinión de la gente, borra sus comentarios y directos Pero bueno, por lo menos estoy un poquito Tranquilo, no sé Porque obviamente de la, la bola de odio le iba a llegar Iba a llegar y bueno Tampoco estoy de acuerdo de que le filtre toda su información personal y su dirección Técnicamente no la ¿Por Porque le filtró la dirección y todo bueno y este no no no, se, no tiene un efecto de remonimiento ni nada pero bueno ya o sea, la gente se enfureció con este ahora van a estar haciendo la vida imposible haciendo mierda y bueno él se lo buscó se, se arrepiente pero no se ve lo que yo he visto no se ve que haya una señal de esto si lo dices es claramente que se nota que es mentira y si, sin ganas sin, sin la gana de vivir ya tiene este Bueno... No, Tommy 11, le deseo que lo haya pasado muy bien. Que no haya visto estas críticas de esta mierda de gente. Este es el ejemplo principal de la mala persona. Que no sé, que no merece atención de nadie. Porque eso es lo que realmente busca este chupapija. Traga leche. Porquería. Y su es leche seguido es. 200.000 mil seguidores no no me lo dieron, no es una mierda no, no me lo no hice nada ni la calidad, ni la persona que es y si nota que sus reacciones no lo miraba casi nadie y por eso hacer es los videos de Tommy 11 para tener más visibilidad no quiero no sé, viste hablo de, de este, ¿no? y nos quiero mostrar muchas imágenes acá lo puede ver solo ustedes nomás de, de este, ¿no? quiero ignorar completamente que existe, a partir de este video no quiero saber nada de este como que él nunca existe y tú hacer eso pretender que este ser humano nunca existe para no tener más visibilidad pero lamentablemente no porque hemos que no callado y tengo que hablar de eso y quizás lo que lo que este guacho quería tener más visibilidad como este como ya cabrera como además gente de polonga que existe en el mundo que por eso no quiero mostrar nada de eso en el canal. yo no soy un youtuber de críticas ni nada de eso que bueno, está, no, no está mal es decir, youtube de críticas es que, ¿no? pero también es darle un poco más de visibilidad a esa gente es, Sí, pero también comentado que es que hay dos modales muy mm, distintas, ¿no? O retorcida a veces la... Bueno, el que critica obviamente está, está bien, ¿no? Pero el otro, el que es criticado, quería la atención. Eso es lo, lo jodido. Y yo sin querer este video capaz le estoy dando un, No sé, algo en este canal a este... Traga la culo este. Uf, lamento mi vocabulario. Y francés que no fue bueno solamente. Creo que. No, Tommy 11. Le deseo lo mejor el mejor youtuber del año de siglo. Logró en poco tiempo menos de 3 millones. Ahora que llega a los 10 millones y en los 100 sería también bueno a los 100 millones si es posible porque este este chico se lo merecía se lo merece eh, este chico mejor dicho <coughs> obtuvo el apoyo obtuvo el apoyo todo viste que se lo merece que gente boluda lo critique no tener ni respeto por sí mismo que todo el mundo ya sabía atacarán de grande, ni siquiera criticaban solo veían y la apoyaban pero este mogólico de Shadow One Life y, y su gente y vaya gente así de haber como este en el mundo lo criticaban y así que tenía que trabajar si sí, es un nene talado y bueno mucho de esto y varios ejemplos peor lo que hacía este talado que obviamente borró su video y obviamente lo está resubiendo para ver que esta es una polonga de persona eh... no sé este me da bronca la gente como yo los y más de este y a Tomy11 seguiré viendo sus videos por siempre por la eternidad. Nunca me voy a olvidar de él. Nunca me voy a olvidar de él. Y que... lo mando un abrazo, un apoyo a, a su familia ¿no? y a sus que ese queridos ¿no? Que tuvieron que pasar un mal momento en los últimos... O un incómodo momento en sus últimos eh, días de la semana. Como pe personas esas asquerosas como Sheldon y demás lo puteaban en todos lados en TikTok estuve al tanto de todo solo que no quería amargarme porque era asqueroso repulsivo hago este video para desahogarme nomás no digo si los comparten hagan, hagan lo que quieran este video solamente para mí para desahogarme Tommy 11 eh, es un buen youtuber, lamentablemente tenía esta enfermedad que sus tiempos estaban eh, contados. Yo ya, ya sabíamos ya. Y luchó hasta el final. Aguantó lo, lo que pudo, ¿no? Pero la vida es así. Y todo lo bueno a veces viene un. algo.. Malo. basuras como las personas estas que vimos. Eh, hay si sí youtubers, capaz chicos, que hablan mal de, de Tommy 11, ¿no? Pero esta, ni quiero saber que existe. Si ni quiero saber quién existe Shellos menos quiero saber de esta gente. Más podría, ¿no? Que obviamente siguen sí, los videos de este. el Hablo del ejemplo de Yelos, porque es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto y el que más resalta. A, hay un montón de gente así como este como Shadow One Life y bueno yo hasta acá el video de hoy Shadow cuidado hijo de tu mierda te está devolviendo el karma existe nadie se iba a quedar callado y guau bueno, Bancate, hijo por por pelotur. Y tome once Un abrazo. O mejor dicho, a su familia, perdón. Perdón, perdón. A ese me capaz de medio tarado, ¿no? Yo eh, a su familia un, un abrazo. Y nada más. Eh, soy Jose Ultimate. Nos vemos en el próximo video. Bye, chao, adiós.